mi cumpleañero Para ti mi cumpleañero Cumpleañero, cumpleañero Cumpleañero para mí, Súbete a mi fiesta da. Cosa del pastel Cosa del pastel. Este es el baile del cumpleañero Con cabeza en un mañanero Sacude, sacude se mantel Padre Lero Y con ustedes Entonando Representando El cumpleañero para ti Con el Team MGB Ay Mami Bye Fuera ya de Cuba pa' que la componga. Unos pasitos prohibidos pa' que este agua se la rota. Cachonda. Happy in day, happy in day.